Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y en este vídeo quiero hablar sobre lo que será tendencia el próximo año. El 2020 ya está aquí, ya está a la vuelta de la esquina y es momento de empezar a trazar tu estrategia de marketing digital. Por eso es importante que conozcas qué es la tendencia, qué es lo que va a venir, para que pongas foco en ello y lo hagas parte de tu estrategia para el próximo año. Y de eso vamos a hablar en este vídeo. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque todas las semanas subo nuevos vídeos y no quiero que te los pierdas. Así que ya sabes, suscríbete y además si presionas en el botón de la campanita te llegará un aviso cuando Haya un nuevo vídeo por aquí además este mes empiezo con mini cursos te van a interesar muchísimo así que te recomiendo que te suscribas ahora sí dicho esto empecemos con el tema de hoy Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero hablar sobre tendencias de marketing digital para el 2020. Es importante tenerlas en cuenta porque ya es momento de empezar a trazar nuestra estrategia de marketing digital, de ver cómo vamos a lograr ser visibles en las redes sociales, qué vamos a hacer, qué vamos a ofrecer. Y por ello conocer estas tendencias son claves. En primer lugar, quiero comentarte que Instagram, LinkedIn y YouTube van a seguir creciendo muchísimo el 2020. Estas redes sociales se han logrado afianzar, este año han tenido un gran crecimiento y el año que viene seguirá sucediendo lo mismo. Instagram es la red social del momento, va a seguir creciendo, cada vez va a tener más usuarios, más empresas van a animarse a salir y por lo tanto es importante que si tu cliente ideal está en la red social Instagram, que tú también estés ahí y que estés ofreciendo contenido de valor, que te centres en crear una comunidad, que te centres en aportar buenos contenidos y en posicionarte dentro de esta red. Lo mismo pasa con YouTube. YouTube va a seguir creciendo muchísimo, es el segundo buscador más usado y es importante que empieces a trabajar YouTube si crees que le puedes sacar partido, si puedes aportar valor para tu perfil de cliente ideal, para tu comunidad en formato vídeo. Cada vez se usa más YouTube, buscamos más cómo hacer esto, cómo eh, saber sobre aquello. Usamos YouTube para educarnos, para divertirnos, para entretenernos. Lo usamos para muchas, muchas cosas y probablemente tu negocio también pueda estar en YouTube y pueda aportar valor a tu audiencia. Así que si aún no te has animado a abrir tu canal de YouTube, piénsatelo porque en el 2020 este, esta red social va a seguir creciendo. Lo mismo pasa con LinkedIn, LinkedIn es cada vez una red más potente, es una de mis redes sociales preferidas. LinkedIn es una red profesional de networking en donde puedes conseguir clientes, en donde puedes conseguir leads, en donde puedes generar y aportar mucho, mucho valor a tu comunidad. Pero es importante que la trabajes bien, que dediques tiempo a esta red, que aportes valor, que crees contenido específico para esta red, es una red muy distinta, no tiene nada que ver con Instagram, no tiene nada que ver con Facebook ni con YouTube, es una red totalmente profesional, eh, el trato es mucho más cordial y el contenido tiene que ser exclusivo para esta red. Eso sí, te aseguro que si la trabajas bien, que si logras posicionarte en esta red, probablemente de ahí tengas la posibilidad de conseguir contactos que te interesan para ti, para tu negocio, para trabajar tu marca, para posicionarte como una referencia y también, por qué no, para captar clientes. Yo he logrado captar clientes a través de LinkedIn, así que te recomiendo que también trabajes esta red social que va a seguir creciendo en el 2020. Hablando de formatos, tengo que decirte que en el 2020, y no te va a sorprender, el formato preferido va a seguir siendo el vídeo. Cada vez se hace más fuerte el vídeo. Ya las personas eh, han empezado a y, han, y quieren consumir este tipo de contenido. Ya lo de leer nos gusta, pero es más específico para otros momentos. Pero el vídeo es el formato que está triunfando este 2019 y en el 2020 será igual y aún más todavía. Se va a seguir afianzando el vídeo y por ello tienes que hacerlo aparte de tu estrategia. Creando tu canal de YouTube, compartiendo contenido en Instagram, también en formato vídeo... También, ¿por qué no? Haciendo eh, directos, transmitiendo en vivo. De esta forma estarás incorporando el vídeo a tu estrategia de marketing y llegando a clientes potenciales, aportándole valor a tu audiencia, compartiendo tus contenidos, enseñando más sobre tus servicios o sobre tu producto. El vídeo es un formato que aplica a todo tipo de negocio, así que busca eh, esa vuelta para lograr eh, realizar vídeos que interesen. Por otro lado, hablando del de alcance orgánico, ya lo hemos vivido este 2019, el alcance orgánico cada vez es más bajo, por lo tanto lo que es Facebook e Instagram Ads van a seguir creciendo en el 2020. Es importante en este punto que tengas en cuenta que para hacer una buena campaña de publicidad online tienes que saber hacerlo. De nada sirve que le des al botón promocionar y digas ya estoy haciendo publicidad online. Esto no sirve. Si no sabes bien cómo hacerlo, yo lo que te recomiendo es que lo delegues, que lo dejes en manos de personas que saben cómo trabajar tus campañas y realmente no vas a estar tirando el dinero. El crecimiento orgánico... Va, a, va cada vez bajando más, los algoritmos se van poniendo más, más duros, más estrictos, pero de todas formas esto no quiere decir que el crecimiento orgánico ha muerto. Si tú creas buen contenido también tienes muchas, muchas posibilidades de acercarte a tu público, de aportarle valor a tu audiencia y de crecer en las redes sociales de forma orgánica. Eso sí, si quieres que este crecimiento sea más rápido, lo que yo te recomiendo es que inviertas en publicidad online, en Facebook y en Instagram Ads o en Google Ads o también, por qué no, en YouTube Ads, que también va a seguir creciendo en el 2020. Todo ello es importante que lo tengas en cuenta a la hora de trazar tu estrategia, que lo hagas con tiempo. Ya estamos en diciembre, es momento de ponernos a eh, pensar cuáles son los objetivos que nosotros queremos con nuestras campañas de marketing para el próximo año, que empecemos a trazar, cómo vamos a lograr ser visibles y evidentemente yo creo que es muy importante tener presente cuáles son las tendencias, qué es lo que va a funcionar mejor y probarlo. De todas formas siempre digo que es importante que cada uno realice sus pruebas, no todos los negocios son iguales, no todas las audiencias son iguales y tal vez a una marca le funciona mejor un tipo de formato o una plataforma y a otra no. Por eso es importante que lo pruebes por tú mismo, que lo hagas, que te animes, que te animes al vídeo, que te animes a abrir ese canal de YouTube. También van a seguir creciendo los podcasts. Es un formato que ha llegado para quedarse y va a ser tendencia en el 2020. Cada vez va a haber más personas que se animen al podcast y se estima que de el 2020 al 2025 el crecimiento va a ser muy, muy grande. Así que también ahí tienes otro formato en el que puedes aportarle valor a tu comunidad y que va a seguir creciendo y que puedes empezar a crear con muy poquitas herramientas. Te recomiendo que te centres en estas tendencias, que trabajes el vídeo, que trabajes en podcast, que si necesitas hacer ads, contactes con algún experto que trabajes tu red de LinkedIn, que trabajes en todo ello para que puedas lograr tener una estrategia sólida que funcione y que vayas ajustando durante el año en función de los resultados que vas consiguiendo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, déjame tu like, tu comentario. Si te ha quedado alguna duda o si crees que puedes aportar algo más que no he mencionado aquí en este vídeo, también me encantaría leerte aquí en los comentarios. Recuerda que siempre realizo un vídeo contestando alguna duda de alguno de mis seguidores, así que si tienes alguna duda o me quieres proponer algún tipo de vídeo sobre alguna temática en específico, aquí eh, puedes dejar tu comentario y yo voy a realizarlo. Y también por último comentarte que esta semana empiezan los mini cursos en mi canal. Voy a empezar con el primer curso que va a ser sobre creación de contenidos digitales, así que espero que te suscribas y que no te lo pierdas. Nos vemos pronto.